La experiencia de una madre puede servir a otra. Ruth es intérprete de lengua de signos y tiene dos hijos oyentes. Desde que eran bebés y antes de que aprendieran sus primeras palabras, ellos ya se comunicaban con algunos signos que les enseñó su madre. Un método que no es nuevo, pero que Ruth ha querido difundir a través de una página web, adaptándolo a la lengua de signos española. ...desde que nacen los bebés tienen la capacidad... ...y la necesidad de comunicarse... ...un llanto, una sonrisa o una mirada dicen mucho... ...pero no siempre somos capaces de entenderlo... ...a los pocos meses sus manos también comunican... ...con caricias, palmas o señalando... Ruth decidió potenciar esa capacidad... ...usando en la comunicación con Nico... ...su hijo oyente la lengua de signos española. Cuando nació mi primer hijo hace seis años ya... Eh, pues yo soy intérprete de lengua de signos, entonces empecé a usar los signos con él. Vi unos resultados asombrosos, o sea, él empezó a partir de los nueve meses, un poquito antes, a asignarme necesidades básicas y poco a poco ir ampliando vocabulario. Entonces yo me quedé sorprendida de, de que un niño oyente pudiera tener ese recurso desde tan temprano, desde una edad tan temprana. ¿no? Todo partió de, de mi experiencia con mis hijos, pero sí que es verdad que luego de repente encontré de dónde vino todo, ¿no? que luego lo he integrado en la web y he seguido investigando. Que, es como que, encontré, que viene del baby science de los años 90 en Estados Unidos y tal. Entonces lo que, lo que yo he hecho es adaptarlo a la lengua de signos española, porque no había uh, nada, o sea, sí que había recursos o sitios web que hablaban de, del baby science, pero en lengua de signos americana, y yo lo que he hecho es coger el recurso que tenemos en España, que es la lengua de signos española, que es una lengua fantástica y completa, y además oficial desde el, desde el año 2007, y, y adaptarla para enseñar a los bebés, ¿no? Tras ver los resultados con su hijo y documentarse sobre estudios y experiencias realizadas tanto en Estados Unidos como en España, Ruth aprovechó el nacimiento de su hija Emma para hacer una web donde compartir su experiencia y enseñar el método y los signos a otros padres y madres. En Tanana podéis encontrar vídeos para aprender a, eh, lengua de signos muy básica para bebés, eh, algunos signos adaptados, aunque muy poquitos realmente, o sea que son, parten de la lengua de signos española, Luego hay artículos para un poco hacerte una guía de cómo aprender desde casa. O sea, yo doy talleres aparte de personas que necesitan un poco una guía para, para aprender a, a el recurso para, para con sus hijos. Y, pero están como unos artículos para guiarte un poquito si, si quieres hacerlo desde casa. Así, grabándose ella misma los vídeos en ratos libres en casa y documentándose sobre los distintos temas, nació Otanana, una página web donde unifica sus conocimientos como doula, asesorando sobre embarazo y lactancia, con su faceta de intérprete de lengua de signos y su experiencia como madre. De ahí cómo eligió el nombre de su web. Yo quería un nombre que no significara nada para el resto de las personas, pero que tuviera importancia para mí. Y, y que no fuera un nombre acotado para luego meter más contenido, que no fuera lengua de signos para bebé.com. Y entonces elegí Otanana porque cuando mi hijo mayor empezó a mezclar las palabras y los signos con esa lengua de trapo, pues nos pedía más manzana, para pedirnos más manzana decía Otanana, Otanana, y hacía Otanana, Otanana. Entonces Otanana se quedó. Precisamente por su experiencia personal asegura que usar la lengua de signos con bebés aporta si muchos vaina. beneficios. ...mejora el vínculo con el adulto... ...el bebé trabaja la psicomotricidad... ...y su capacidad de atención visual y concentración... ...y sobre todo reduce la frustración... ...que siente el bebé cuando el adulto... ...no entiende sus primeros intentos comunicativos. No quiere decir que no haya rabietas... ...para mí las rabietas son necesarias... ...en, en, el, en la evolución de un niño sano pero sí que es verdad que hay momentos de incomprensión por, par, por parte del, del niño y por parte del adulto, que a veces nos dicen las cosas como muy claras para ellos, pero a nosotros no nos llega la información. ¿no? Entonces hay momentos de, de frustración que de, derivan en rabietas y, y eso se, se frena mucho, o sea, no se frena, se, se minimiza mucho. También ha comprobado que ofrecer este recurso al bebé no retrasa la aparición del lenguaje oral. Por mi experiencia con mis hijos y con, en los talleres con los bebés con los que he estado, que llevo ya dos años, eh, es que es totalmente vamos, compatible, no solo compatible, sino que los bebés que usan la lengua de signos eh, tienen una capacidad más, no sé si está relacionado con la plasticidad cerebral quizás, pero sí que tienen el recurso del habla antes. Eh, y eso está, bueno, con los estudios que hablaban estas eh, estas psicólogas americanas que empezaron con el Baby Signs sí que se demostró en estudios que, que los bebés que signaban al final tenían un vocabulario mucho más amplio y mucho más anterior que los bebés que no usaban ningún recurso. ¿no? En su web hay una completa guía de signos para que los padres vean cuáles son los más habituales en relación con la rutina del bebé para poco a poco ir introduciéndolos en su día a día. Depende mucho de, del bebé, de sus necesidades e intereses. Está muy relacionado con la rutina que tengamos con él. Signos de rutina pueden ser comer, dormir, bañarse, pañal, pan, eh, cosas de alimentación complementaria, algún animal que esté presente y que tenga algún cuento, algo que, se, que esté muy presente en su día a día. Siempre recomiendo empezar a partir de los seis meses del bebé no tanto porque no pueda el bebé aprender antes, porque con, con padres sordos se ve que los niños aprenden, aprenden lengua de signos antes, sino porque lo que no quiero es que se cansen los padres, ¿no? o sea, porque a veces es como que las ansias de quiero, el recurso quiero que sea inmediato, ¿no? le enseño una, un signo y quiero que mañana me lo diga. Entonces al principio cuando usamos el, el método es empezar despacito, con cuatro o cinco signos de rutina, para que el bebé vaya asimilando esos signos y vaya viendo que con las manos puede comunicar y vaya poco a poco ampliando vocabulario, ¿no? ¿Y a medida es? que se hace mayor, la lengua oral irá ganando Ojo. en importancia y el y niño dejará de usar los signos. Y, y mis pantalones. Las ansias de comunicación de un niño son tan grandes que se agarran al recurso, pero cuando tienen el habla lo van soltando de manera natural. ¿no? Para mí eh, la línea del tiempo sería como empiezan a asignar, al mismo tiempo que usan los balbuceos, otros... Sistemas comunicativos como el señalar, eh, después usan los signos junto con la palabra, sus primeras palabras que, que las entendemos las madres, luego socialmente no se entienden, ¿no? pero esas primeras palabras de tata, no, nana, y luego eh, la palabra se hace más, más potente, se queda vamos, como elemento principal y los signos se van olvidando. ¿no? Desde que abrió, Otanana no ha dejado de recibir visitas y numerosas consultas. Además, otras páginas especializadas en la infancia le han dado una difusión que ha logrado que muchas familias se interesen por ofrecer esta herramienta comunicativa a sus hijos. Para ellos y para futuros padres, Ruth ha escrito un libro que está a punto de publicarse.